Hola, buenas mis Curlis, bienvenidos a vuestra casa, al canal de Curly Manger Estoy encantada de tenerla aquí otra vez conmigo Y hoy vamos a hablar lo que es eh, los alisadores eléctricos, de acuerdo En este caso del cepillo, os voy a enseñar, del cepillo Rowenta ¿vale? Si queréis seguir viendo este vídeo y queréis saber más sobre el cepillo Rowenta y lo que pienso de él Pues seguir viendo este vídeo, vale, hasta ahora y ya estamos aquí. Hola mis curlis. Bueno, eh, os tengo que decir primero que yo no soy un fan, una fan de aplicarme eh, lo que es eh, calor en mi cabello, ¿vale? Pero bueno, tengo seguidoras que sí que me han preguntado eh, qué tipo de cepillo que puedo utilizar para alisar su cabello y que le resulte fácil y que no sea eh, cansado, ¿de acuerdo? Entonces, he decidido hoy, por eso, hacer un review sobre mi cepillo revuelta que me compré hace, no sé si un verano o dos, no recuerdo, ¿vale? Eh, razones por las que me, me la compré Porque yo entré a trabajar una firma Y tenía que llevar el pelo recogido Entonces como yo lo, te, lo tengo muy rizado Y no tenía, no encontraba un gel Especialmente para, para ponerme en el cabello Para que me quedara eh, fijo A la hora de hacerme el moño Y los pelos no estuvieran bailando por ahí Pues eh, decidí alisarme Y para eso me compré este cepillo reventa. A ver, ¿qué os va a decir sobre el cepillo? Pues es como una plancha realmente Es como una plancha Y tiene, lo pasa que tiene estos dientes ¿vale? Eh, este de cerámica. Y lo que hace es que cuando tú te, tú te alisas, o sea, los pelos pasan a través de estos dientes. No sé si los podéis ver. Eh, es, muy, pues, es muy importante, mi recomendación siempre, además lo, lo ponen, que eh, no cogéis mechones muy grandes. Los mechones tienen que ser muy pequeños para que se alise bien, ¿de acuerdo? Y es recomendable siempre, siempre, siempre, siempre utilizar un protector de calor. Es, o sea... Esto no lo podéis pasar por alto, porque así vuestro pelo se protege. ¿Y cómo es lo yo, cómo lo hacía yo? Pues lo que yo hacía primero es, por ejemplo, si yo me tenía que lavar... Imagínense, yo me lavaba el pelo al día, día anterior y me tenía que alisar el cabello. Lo que yo hacía era, después de lavarme el cabello, que estuviera un poco seco, me echaba un protector de calor, ¿de acuerdo? Entonces, me hacía unos twists o, uno, o unos churros, lo que fuera, y por la mañana me levantaba y el pelo ya estaba seco, entonces el protector de calor estaba allí. Luego, me pasaba lo que es el, el secador. Para alisar un poquito, de acuerdo, alisar un poquito Y una vez que ya estaba liso todo lo que es el pelo Ya a continuación ya utilizaba mi cepillo este regüenta ¿Por qué? Porque si el pelo ya está un poco liso eh, Lo que es el trabajo de perfeccionar ese alisado Se facilita muchísimo más, ¿ok? Eh, vale, ¿cómo es el cepillo regüenta? Pues viene con lo que es un cable, que es muy largo Eso me gustó mucho porque venía con un cable bastante largo Tiene lo que es eh, para graduar en ese lado, aquí vais viendo eh, si es eh, lo que es el calor, es mínimo, máximo o muchísimo, ¿vale? De acuerdo, mucho menos, o sea, eh, calor normal, calor mediano y calor máximo, ¿vale? Y aquí tienes también, aquí están los grados eh, donde te aparecen y luego este es el botón de encendido, eh, ¿vale? Lo que yo he encontrado en este cepillo es que no calienta. Cuando tú lo utilizas no se te calienta el mango, que eso es muy importante, no te quema. ¿Ok? Luego, eh, ¿qué más hay que decir este cepillo? Pues bueno, eh, te alisa, ¿vale? Pero te alisa de la zona de... de o sea, no desde, de, no desde la raíz, ¿vale? Hay que coger siempre desde un poco más alto. Eh, aparte de eso, tampoco no te coge mucho la zona de abajo, por lo que luego siempre hay que pasarle con un poquito del secador para que los, la, la, los rizos de, la, de esta zona, de la zona de la raíz, pues... Eh, se también. Esto no es como una plancha pequeñita de estas que puedes coger realmente desde casi a medio centímetro de la raíz de acuerdo. Esto no es así. Esto te riza desde como unos 2 o 3 centímetros y luego tendrás que repasar con el secador. ¿Ok? Eh, funciona a través del calor y, y funciona bien. A ver, a mí me ha dado buen uso. Lo que tengo que decir que si yo no. A ver, yo como no soy muy fan del calor. Yo no voy a utilizarlo más, ¿de acuerdo? O sea, no creo que lo vaya a utilizar en mucho tiempo, a no ser que surja unas, una, unas circunstancias que me obligue a utilizar el cepillo ese. Pero de momento no lo pienso utilizar. ¿Qué te sirve también? ¿Para qué te sirve también el cepillo rebenta? Pues si tienes eh, utilizas extensiones eh, rizadas, si quieres alisártelas, el cepillo, si son naturales, por supuesto. El, el, el, el, el cepillo reventa también, con ello puedes alisarte lo que es el pelo natural, aunque sean extensiones, ¿de acuerdo? Si siempre sea cabello humano, extensiones. Eh, ¿Qué más os voy a decir de este, de, este, de este cepillo? Vale, es muy fácil de utilizar, muy cómodo, ¿de acuerdo? Y muy fácil de manejar. Otra de las cosas que tengo que deciros a raíz de este cepillo es que, mmm, a ver, yo eh, no estoy en contra de que la gente se alice, ni que la gente eh, se ponga extensiones, ni que la gente eh, se ponga pelucas. Mira, yo estoy abierta a todo. El hecho de que yo me pasara natural o volviera a mi cabello natural 4C no significa que yo no me ponga extensiones, o yo no me ponga eh, eh, pelucas o yo no me haga trenzas. Vale. Esto es una aclaración súper importante. No os cerréis las puertas. Eh, las mujeres afro o las mujeres negras o cualquier mujer tiene derecho a cambiar el look si le apetece, ¿vale? Yo no estoy en contra absolutamente de esto. Lo que yo sí que quiero es que no seáis esclavas, ni de las extensiones, ni de las pelucas, ni del alisado. Ya sea, ya sea un alisado por calor, un alisado eh, químico, ¿de acuerdo? Quiero que os cuidéis el cabello y que cuando... Cualquier mañana nos levanta y diga, ya no quiero llevar estas extensiones, me canso. O no están buenas, o no, me, no, no estoy contenta con ellas, o me he quitado las trentas y no me da tiempo a ir a la peluquería a ponérmelas de nuevo. Ustedes puedan ir con su pelo natural eh, y se sientan seguras de sí misma. O sea, esto para mí es mi máxima prioridad. Es decir, yo no tengo muchos seguidores en, en YouTube, pero sí... Si, cada uno de los seguidores que me sigue consigo, o cada persona que me ve los vídeos, consigo que esa persona se sienta contenta con su cabello, con su piel, para mí es muchísimo lo que yo he logrado. Por lo tanto, si un día te apetece ponerte una peluca, porque por lo que sea, porque quieres cambiar, porque ese día eh, tienes algo importante que hacer, no te da tiempo a, a recogerte el cabello, o, o simplemente porque te da la gana... <risa> Hazlo, ¿de acuerdo? Hazlo, no te, no te cortes y... Porque yo tampoco estoy a favor de las mujeres negras que se hagan pelo natural y todo el mundo tiene que ser pelo natural. Esto de ser natural es una cosa, es una elección muy personal y que tiene que haber un consenso entre el corazón y la mente y la situación personal de cada, de cada, de cada mujer, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, me alegro de que estéis aquí y de que hayáis gustado lo que es mmm, mi review de Reventa, ¿eh? ¿vale? <risa> y nada, pues que os haya gustado Y sobre todo eso, pues espero verlos en mi próximo vídeo eh, Darle a la campanita ¡pum! Para que os lleguen las notificaciones Suscribiros Y si tenéis cualquier pregunta Por favor, no dudéis en contactarme en Instagram Que ahí es donde estoy 24 horas del día Siempre con vuestras soluciones Y recordar que para mí Lo más importante es que cada mujer Se sienta satisfecha con su, con su persona ¿De acuerdo? Que es lo más importante y que vaya, ya sea con tu cabello, ya sea con extensiones, que vaya con dignidad, con fuerza por la vida, ¿ok? Y nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!